Hola a todos, mi nombre es Bostonario, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy sí, por fin, aunque suene raro os traigo un vídeo de Rust y lo que pasa es que me dijo un follower, ¿vale? En el directo que hicimos hoy de Fortnite que por qué no jugaba más a Rust, que me parecía eso y todo aquello y al final... Me picó el gusanillo, ¿vale? Así que lo que he hecho es meterme en un server, probar en un server español, ¿vale? En el que había 10-15 personas. Os voy a dejar un resumen completo de la hora y 57 minutos que hemos tenido. Y nada, espero que os guste. Ya me diréis si os gusta de verdad o no, me lo podéis poner en comentarios, me podéis dejar likes. Y nada, mañana en teoría la idea que tengo es hacer un directo entero de Rust, ¿vale? A ver qué tal sale, a ver qué pasa y a ver si entra gente. Así que nada, si queréis pasar mañana por el directo y volver a ver Rust en este canal. Bueno, y en directo en mi canal de Twitch, ya sabéis que yo sigo siendo Bostonario en Twitch.tv. Lo podéis hacer, ¿vale? Así que pasaos, dejad vuestro like en este vídeo, suscribíos si os, si os gusta el contenido que estáis viendo. Y si queréis más, ya sabéis, apoyar este vídeo. Venga, un saludete chicos y nos vemos mañana a las 5. Hasta luego. Ah! It's naked no? No no no no no no! Hello my friend! No no no no no no no no no no no... Error! No no no no no no no! Please please please, I'm friendly, I'm friendly! Fuck you! No lleva nada, no lleva nada. Oh, oh, lover. ¿Qué, hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ni pollas. Y encima que le levanto, encima que le ayudo. Este juego vale matarse, tú. A ver, me estás contando. Toma, tengo que eso ya. Y ni se mueve. ¡Oh! ¡Qué malo es! Esto sí, es malísimo. Y llevo un arma, ¿eh? Vale, vale. Hey, tío, ayúdame, coño, que estoy aprendiendo, macho. Levántame por lo menos, róbame la mierda que llevo, pero levántame. Si eres tan amable. Que sí, hombre. ¿Cómo era? No sé ni cómo se habla ya. Tranquilo, hombre, yo también estoy empezando. Pero, ¿Quién eres? Que te reviento, eh. A a ver, vale. Tranquilitos que... Tal. Ala, al ma, no matemos. No matemos. A ver... eh. lo que quiera. Que no, tranquilo, hombre. <risa> Dime. ¿Y, ya, es un, ya, es un clan? ya eres un clan. Ya eres, ya <risa> un no, no pensado? soy un clan. <ríe> Qué fuerte se les oye a algunos <risa> y a otros no. Pues nada, esta pava le acabo de... Okay, casi la mato y le robo la pistola, vamos. Es un intento de clan. Dios. Esta mujer está bueno. Oye, que yo me voy a mi casa que me muero de hambre, ¿vale, chicos? Oye, pasadlo bien y llevar cuidado, ¿vale? Vale, Ah, no, me voy. Pues nada, una señora de 50 años que le hemos robado la pipa, señores. La he levantado por penilla, la verdad, ¿eh? Y nada, señores, esta es la primera vez que he vuelto después de 100 días de, sin jugar a Rust. Así que, si se ve bien, si va todo bien, en principio, si os mola decírmelo por favor, ¿vale? En el chat, hacerme el favor. Porque es que realmente no sé si si está yendo bien, si se ve bien, si, si se os ve lagado. No tengo ni la menor idea, señores, ¿eh? Así que si me podéis echar una mano, nos hemos metido aquí en este server random, porque no tengo ni idea, la verdad. Y nada, llevaré 32 minutos en este server, ¿eh? Y se ve que hay mucho noob por aquí, ¿vale? Yo incluido... Uh, esto no me lo puedo llevar. Y... Así que nada, vamos a ir a la casa, vamos a intentar terminarla. Vale, porque yo me iba a mi casa, en verdad. Lo malo es que no tengo... No tengo comidita. Pero bueno, que salvando esas dos personas, los que nos encontramos vamos a intentar ir a saco, ¿eh? Vamos a intentar matar a todos. Pero en principio no tengo. no tengo comida. Ay, se me olvidó a ver si tenía comida ella, tú. <ríe> Paz y amor. <ríe> eh, hay uno durmiendo aquí. ¡Dios! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Hola? ¿Pero Fer? ¿Pero Fer? ¿Pero Fer? Tenías de todo, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, pues ya está. ¿Pero Fer? ¿Me acabas de dar todo? ¿Qué cojones? Este tío está loco. Vámonos para casa, vámonos, vámonos, vámonos. No me jodas, se acaba de entrar al server. ¿Dónde ha ido? Ahí. Hasta que me acuerdo ya, ¿eh? Oh, no me acuerdo, tío. No me acuerdo, hermano. He muerto ya. Oh, estoy muerto ya. ¿O de si que era difícil, tú. Vale. Eh, ¿no ha muerto? se que ha vuelto, sí. Hola, todo lo que lleva este, eh. Ah, lleva todo el traje, ¿no? Bueno. Y esta la podemos pillar, eh, al vuelo. Siéntate, eh. a nadie joder, ya no me acuerdo cómo se usaba esto la verdad tú, ¿tú qué quieres eh Venga, Laura. Es que ya ni me acuerdo, tío. Eh, sabes conectar tía. MF, normal. Esta es tu casa, ¿no? O qué? Nada, su ha visto rayars, habrá salido de aquí y ya está. Venga, bote de ahí. ¿Este es el home de ella o de él? Y nada, a ver si se rompe esto, ¿no? no ¡Hombre! rompete ya! Y si puedo entrar en la casa A ver qué tiene el payo ¿No tiene armario? ¿Me lo dices o no me lo cuentas? Bueno, no sé qué tiene. ¿Cómo no va a tener? Tres de vida, tío. Vale. Uh, Ahí están las cosas, eh. Ahí está la mesa, ¿no? ¡Si ¡Sí Estaba ahí. ¡Hola! ¿Y por qué no sale? ¿En serio te has quedado esperándome? Joder, ese pavo lleva acá, ¿eh? Me tendría que haber esperado, tío. Tío, en serio. Estaba aquí, o sea, que ahora estará arriba o algo. Es pues que no me fío, eh. No me fío ni del palo, tío. O este pues acaba de robarlo todo, ¿no? ¿Se han cerrado algo? ¿Este era el dueño? ¿Es ese o lo que sea ¿Qué, qué, qué? Se tiene un bolt aquí Eso es normal Pues nada, si te vale lo que me has quitado ¿Se ha ido y me ha dejado un bolt? No tiene sentido Pero bueno, voy a guardar el bolt y ahora vemos Hombre, a mí ya con el bolt me sale worth it, ¿eh? pero a él el se ha pirado es que se ha pirado de su casa. Ah, bueno, también tiene... Es que hay home aquí, entonces igual... Igual estaba arriba. A ver, él puede volver cuando quiera, ¿no? Se supone. Este server lleva home y tal. Pues es que no sé, no tiene pinta de que vivís aquí, tío. Es que me parece muy raro. Pero que si a mí vienen a robar la casa, lo primero que hago es defenderla y taparla, ¿no? No, no pirarme. Voy a pillar el hacha de abajo y le rompemos la.. No, ahí no está escondido. Pero eso es una puerta que da a la ventana, creo yo. No sé, estoy muy confundido, ¿eh? La verdad. Es ese. Chiuchigo. Es ese pago. ¿En serio no me vas a dejar? ¿Estás por casa? No, Ese es el pavo, eh Que nos ha defendido esta casa Y esto va a estar jodido, ¿no? Pues están en su casa, tío, se ha colado Se ha colado Y me ha robado las cosas, vale Entendido Vale, pues, eh... Yo tengo que ir a buscar tuberías de metal Así que ahora iremos a buscarlas Sí, este es hecho, jomía. está Vale, vale, vale, no pasa nada y nada, una hora y cuarto llevamos en nuestra vuelta a Rust. Llevamos bastante armados y no llevamos nada de tiempo. Así que nada, voy a cogerme la flechica y eso y nos vamos por ahí a, a buscar tuberías, hacemos una pipa y buscamos comida a ver qué pasa. Toma, toda una. ¿Vas ¿Eh, a correr? Toma, otra. ¿Quién eres? Venga, te dejo el resto. Ya si te levantas, cosa tuya, Gracias por el loot. Tú. Bueno, no, vamos a matarle, qué coño, tío. Bueno, en verdad, tío, busca tu cuerpo, eh. Pero no te voy a robar más. <risa> bueno, el piquito bueno, sí. La hacha buena, sí. Vale. vale. ¡Ah, oh, la que estoy enganchado! ¡No! Bueno, lo bueno es que no tengo cosas de aquí. <risa> me quedo enganchado todo. Me quedo enganchado, chavales. Y me deshidrato. Bueno, pues. Ese ha caído, no era muy bueno. Y nos ha dado loot, así que guay.